Grata y bendecida bienvenida les quiero dar en el día de hoy a Mundo Rossi en este año 2022 me encanta estar con ustedes nuevamente hoy miércoles 26 de enero quiero que reciban todas un abrazo muy fraterno un abrazo virtual que de verdad lo doy con todo mi corazón les deseo lo mejor, lo mejor, mis mejores son eh, mis, perdón, mis deseos son los mejores porque toda la vida de ustedes sea lo, más, lo mejor del mundo. Que sus vidas, sus vidas sean tan lindas, tan lindas, que sean un ejemplo para todos los que los rodean a ustedes. Voy a mirar la transmisión cómo va, porque la verdad, como estoy con la cámara nueva, no tengo como un retorno. Entonces voy a mirar a ver si por aquí ya me veo en la transmisión o qué pasa. No salgo aún todavía en Mundo Rossi, esperemos a ver qué pasa. Pues se supone que estoy en vivo y ya hay 31 conectadas. Ay muchachas, esto de la tecnología. Ay, sí, por aquí ya aparecí. Bueno, entonces les decía, reciban una grata y cordial bienvenida a Mundo Rossi en este año 2022. De verdad que quiero mandarles un abrazo fraterno de todo corazón y desearles lo mejor en sus vidas, que sus vidas sean tan lindas, tan lindas, que sean digno ejemplo de compartir y para, todo aquella, para todas aquellas personas que las rodean a ustedes. ¿Por qué les digo que un abrazo virtual? Porque chicas, no hay distancias. Estamos a un dedito, a un clic, a un me gusta, a un compartir de distancia. Es la distancia real que nos separa. Las distancias en kilómetros ya no existen, la tecnología nos ha ahorrado mucho tiempo y distancia, entonces distancias no hay. Eh, a mí me ven en muchas partes, me ven en todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos... En Europa me ven en Inglaterra, España, Portugal, Italia. Entonces yo espero que, como no tenemos distancias físicas, entonces toda mi energía llegue hasta ustedes y voy a ser clara en una cosa. Eh, yo no sé cuántas se puedan conectar en este momento, veo 87, pueden ser 100, 120, 150, 200. He tenido hasta 500 en una transmisión pero les voy a aclarar algo, pues no voy a cumplirle las, las expectativas a nadie, me quedaría eh, muy difícil por no decir que imposible. Entonces, mmm, la verdad muchachas, que lo que yo quiero y por qué les digo esto de que no les voy a cumplir expectativas, es porque yo voy a dar lo mejor de mí. O sea no es un anuncio, es como un recorderis, siempre pongo todo mi esmero en todo, en todo lo que hago, doy de mí al ciento por ciento, entonces tengan la seguridad que en Mundo Rossi, cada puntada, cada gota de silicona, cada hebra de hilo, cada pedazo de tela va a llevar todo mi amor, toda la pasión, que yo siento por las manualidades, eso es lo que les quiero dejar, si este es el mensaje que hoy queda de este video, me doy por bien servida de verdad que en cada hebra de hilo, en cada pedazo de tela, quiero poner todo el amor que yo siento, y más que todo, todo el amor que, con el que Dios me bendice a mí cada día, entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes, decirles que les voy a calmar o oh, a o a suplir o a llenar las expectativas a 200, a 300, que son las que se conectan o quizás a muchas más porque también en grabación me van a ver no, sería decirles una mentira lo que sí les puedo prometer, como les repito es que voy a dar al 100% de mí y que cada cosa que haga va a llevar el amor que Dios me da a mí cada día bueno, por aquí las voy a ir leyendo ya me puse nostálgica Jenny Montiel, Marixa Isabel eh, Adriana, Arenas, bueno, están pasando muy rápido los mensajes, los comentarios. Eh, Julieta, María Ramírez, Nora Ruiz. Bueno, o sea, otra aclaración, no crean que cuando yo no leo un comentario es que pasó de largo. Muchas veces yo quiero retomar las, eh, las publicaciones, los videos live. ¿Y qué pasa? Que empiezo a contestar y a darle me gusta y Facebook me saca. O sea, hay veces que lo toman como si fuera un robo del que estuviera contestando tan seguido, tan seguido, o me gustas tan seguido. Entonces, ya más bien he optado por no responder comentarios luego de los videos, pero ténganlo por seguro que las honro infinitamente con cada palabra que me dejan acá como un mensaje cuando me conecto en vivo y cuando me ven en grabación igualmente. Bueno, eh, para quienes son nuevas por acá... Y quienes no me habían visto antes, mi nombre es Rosalba López, soy la creadora de Mundo Rosy. Llevo ya más de tres años acá en Facebook, una plataforma a la que le debo mucho porque fue donde surgí como manualista a nivel de redes sociales. Ya tenía experiencia en clases presenciales, aunque no tengo taller, pero me habían buscado de ciertas entidades para dar clases, me gustan las manualidades desde que tengo uso de razón hace más de 20 años que las hago con mayor dedicación y como les decía hace ya tres años y unos meses que estoy en Facebook también tengo canal de YouTube por si me quieren buscar allí me encuentran como Mundo Rosy y mmm, también tengo Muro en Instagram, tenemos grupo en Telegram y acá en Mundo Rosy les sale mi WhatsApp por si alguna consulta, alguna necesidad que crean que yo las pueda colaborar con mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a empezar pues este 2022 con algo muy sencillo más que todo este video live es para reencontrarnos, para saludarnos, para calentar motores como ya les había eh, dicho de pronto en alguna ocasión estuve haciendo unos ensayitos, estoy estrenando una cámara eh, vengo con todas las pilas puestas y vamos a hacer hoy a Ani la gallina alfiletera es una gallinta muy fácil de hacer como para que empecemos a ponernos en calorcito de las manualidades así es que ya voy a bajar la cámara y les voy a... A mostrar moldes, materiales y nos ponemos manos a la obra. ¿Y, a cuál, es la, y cuál es la obra de hoy? Pues una gallinita alfiletera muy linda que se llama Ani. Bueno, entonces permítanme, bajo por acá la cámara y vamos a ver esto cómo me va, cómo me va a ir hoy. Si alguna cosa me disculpan, pero ustedes saben que uno a veces cuando estrena le toca así improvisar en cuanto a que en cualquier momento puede surgir algo inesperado bueno entonces les decía como materiales vamos a utilizar una telita yo en este caso pues como se trata de una gallina eh, estoy utilizando o voy a utilizar tela una tela normalita de algodón esta es hasta sedosita inclusive pero me gustó mucho los cuadritos amarillos y vamos a utilizar pañolensis, los que tengan, los retalitos que tengan. mire que acá ni lo tenía doblado bonito, como siempre se los muestro, porque es para utilizar lo que tengamos a mano, en este caso, pañolensis rojo, perdón, amarillo, y pañolensis rojo. Entonces vamos a utilizar estos materiales, básicamente. También vamos a utilizar algodón siliconado, por cierto, el último que compré me lo vendieron verde, no había blanco pero ya conseguí blanco, sino que este también hay que gastarlo. Eh, vamos a utilizar hilos de bordar, por ejemplo, porque vamos a coser la gallinita con puntada filete. Vamos a utilizar también hilo resistente. Vamos a utilizar unos botoncitos, ya les voy a mostrar. Unos botoncitos sencillos, eh, no los había sacado para que no se me perdieran botoncitos amarillos vamos a ponerlos por acá y porque han estado a punto de perderse los ojitos por eso era que no los quería sacar tampoco tenemos acá bien sea que quieran colocarle ojitos móviles o de estos ojitos de perlita estos serían como los número 4 si no estoy mal pero yo no me baso por números a mí lo que me parezca que le queda bueno eso le pongo silicona pegante eso es todo lo que vamos a utilizar en el día de hoy les voy a mostrar los moldes. Por acá tengo los moldes. Eh, es muy sencillo. Vamos a sacar esta pieza. A ver, por acá le señalo. Voy. No es la gallinita Angie, es la gallinita Annie. A, N y la Y. La, o sea, la Y de Yuca. Listo. Gallinita Annie. Bueno. Eh, ¿Cuál es la dinámica? No, yo voy a dar la clase, los moldes van a estar disponibles apenas termine la, la publicación, la transmisión y son gratis, los moldes hoy son gratis. Eh, vamos a cortar esta pieza doble, en el molde ya que le sale a ustedes tiene todos los nombres, todos los señalamientos necesarios, va doble acá, o sea que esta parte va doble y vamos a formar un conito, ya les voy a explicar. Buenas tardes pues a todas las que se van conectando, por aquí las voy viendo, pero sí me toca ir mirándolas y explicando. Tenemos acá el molde que les he dicho dos veces en fieltro y una en cartón, que va a ser o las patas como ustedes lo quieran llamar o la base. Si lo quieren llamar patas bien, si lo quieren llamar base está muy bien. Tenemos acá eh, la cresta doble, ya la, esta ya la tengo lista tenemos el pico tenemos la barbilla tenemos la cola trasera aquí también la tengo un poquito adelantada tenemos un corazón que va a tapar la cola trasera tenemos este corazón que va en cuatro veces porque eh, con dos Hacemos una ala con los otros dos la otra ala, Este, estas son las alas. Entonces estos son los moldes muy fáciles, se cayó una bolita, se cayó un ojito, mejor dicho se cayeron los dos, menos mal que por aquí tengo otros. Por eso los botones no los había sacado, aunque los botones no ruedan tanto, pero suele suceder. Bueno, vamos a conectar por acá la silicona para tenerla lista y este cuerpo lo voy a desbaratar para que ustedes vean cómo es que vamos a armar la gallina Año. Entonces les voy a sacar el relleno y les voy a mostrar. Entonces yo les decía que este molde, que está sencillo, pero en los moldes viene marcado, o sea, que lo deben sacar doble. Entonces ustedes lo van a sacar doble y lo van a coser acá en el extremo, Van a coser, yo ya lo tengo cosido, voy a quitar esta hebrita que ya me sobra y la voy a volver. Voy a volver a hacer esta costura para que formemos el cuerpo. Bueno, mientras por aquí yo ya tengo una hebrita con hilo resistente, lista. Y vamos entonces a coser, bien sea con puntada envolvente. Aquí como ya había hecho un remate, pues se ve fruncidito, pero eso no impide nada. Eh, ustedes o bien con puntada envolvente o con eh, van. Bueno, chicas, eh, recuerden lo que hacemos siempre, compartir la transmisión para que se nos unan más al, a este video, para que más personas lleguen acá. En este caso yo lo voy a hacer con, porque lo voy a hacer con basta. Miren, les cuento, esta tela, como les decía al principio, es como sedosita. Eh, se deshilacha, se desfleca, yo le hice un zigzag en todo el bordecito me da miedo cuando ahorita haga el surcido si yo lo hago así, como jalar muy fuerte porque de pronto se me desbarata, o sea no quiero como correr el riesgo entonces más bien voy a hacer eh, puntada de ilvan. voy a ilvanar acá hilvanar ilvan, es con H y V listo, para que vayamos aprendiendo y eh, van es hacer esta puntada Bueno, hola Iris, muchas gracias por compartir Lisley y Mildred también, ¿cómo estás? Bienvenidas todas Qué rico, ya ustedes no se imaginan Me estaba haciendo mucha falta estar por acá en los videos en vivo Mucha, mucha falta. Uno se acostumbra, pero igual tuve mucho tiempo de descansar, tuve mucho tiempo de planear muchas cositas. Hola Soleil, ¿cómo estás? Bienvenida, qué rico saludarte. Ese nieto está precioso por ahí. Veo que pones estados haciendo pilaturas, esculcándole a la abuelita todo. Eh, bueno, a ver, Yadi, ¿cómo te va? Gracias desde... Ecuador, ay qué rico Yadi, me encanta, mucha ecuatoriana y mucha peruana en mundo, Rosy, eso está muy bien y de muchas partes del mundo como les decía ahorita, feliz de estar presente, me dijo por ahí una chica que se pasó el comentario, en el día de hoy estamos haciendo a la gallina alfiletera Ani, la vamos a armar acá entre todas, no la tengo hecha, es para hacerla con ustedes, Muchachas, esos comentarios pasan muy rápido, entonces yo estoy leyendo ahí lo que pueda alcanzar a ver. Marta Rodríguez dice que ya compartió, muy amable, muchas gracias. Sara Briones, ¿cómo estás? Nelly Arboleda, qué bueno también las que son nuevas, me digan si son nuevas. Desde Pasto Yanivi, bienvenida. Elizabeth Ramos, qué rico que estés por acá. Eh, eh, Soleil está en Bogotá y les cuento que tengo muchos muchos deseos de ir a Bogotá ya le dije a mi hija que cuando estuviera en los exámenes me iba a ayudarle con lo de la comida para que ella estuviera bien tranquila entonces de pronto tengo pensado estar en Bogotá saludos desde Ecuador, súper, desde Costa Rica qué rico Sandra que estés pendiente de las transmisiones de Mundo Rosy les digo, una puntada acá y un ojito al celular para poder leer los comentarios y no los alcanzo a leer todos, o sea, me da tristeza, pero ¿qué podemos hacer? Listo, aquí ya casi voy a terminar. Miren que cuando uno recoge mucho, hace mucha fuerza, la telita como que se abre, entonces escojan una buena telita. Esta de todas maneras la escogí por la pinta, me pareció bonito los cuadritos y bueno, había que aprovechar el retacito. Yuli Andrea Nieto, bienvenida, ay bienvenida a Bogotá y tú bienvenida acá, Silvia Estrada de Cali, bueno, eh, miren como acá está al revés, pues esto lo vamos, a, lo vamos a voltear, ¿no? Y vamos a rellenar, de eso se trata, de este es el cuerpo de la gallina, es muy fácil, esto no tiene pues pierde, ¿no? Bueno. Eh, le tuve que poner el volumen al computador porque con esta cámara si le mermo volumen al computador como de ahí es de donde me está funcionando la creía que no me oían entonces no me atrevo a quitárselo la próxima vez hacemos un ensayito a ver cómo me va quitando el volumen estoy rellenando esto ya ustedes pues lo saben hacer yo sé que usted Ustedes son más pilosas que yo, yo antes a veces aprendo más de ustedes, tremendamente. Eh, como ya lo tenía relleno, entonces el algodón está todo apelmazado, todo en grumos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo entonces, porque nos quede bien. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Brenda Rodríguez, mucho tiempo sin poderte conectar, pero ya estás aquí, gloria a Dios. Hay que agradecer entonces por todo eso. Bueno, a ver chicas, no sé qué me quieran preguntar eh, o qué quieran ustedes poner algún tema de las vacaciones, cómo la pasaron, dónde estuvieron, pasearon, descansaron. Quisiera saber también más de ustedes. Mire, aparentemente se ve muy, le voy a colocar el mismo que tenía. Aparentemente se ve muy gordita, pero no, no hay tal. Ella luego que cerremos va a disminuir sin embargo les cuento que ustedes si quieren la hacen más pequeña, o sea, le rebajan al molde y cómo le rebajan ya les voy a indicar cómo lo podrían hacer entonces aquí vamos a rematar este rematico es muy bueno cuando uno hace esta serie de surcidos porque le permite a uno jalar aquí, aunque aquí me quedó un poquito abierta, pero no importa, no nos vamos pues como a que cuánto hay que dejarla abierta que cuánto cerrada eso es a gusto de ustedes en este caso el hilo se me devolvió entonces pues me quedó así abiertica me hubiera gustado más cerrada pero no importa bueno otro rematico y les indico cómo hacerla más pequeña si ustedes quisieran eh, díganme si, si se está oyendo bien qué rico también saludarte a ti Marta Lilian, bienvenida a todas a todas es que no alcanzo a verlas a todas entonces miren yo lo que hago es como luego ajustar un poquito y como pueden reducir el molde lo pueden hacer de dos maneras cuando saquen este, esto doble le pueden cortar acá un pedazo acá o sea, céntrense en este pedazo del cuerpo en este molde entonces le pueden cortar acá un pedazo o también le pueden cortar acá en todo el borde este va a ser el borde inferior por donde van a hacer el surcido entonces también le pueden cortar acá en fin, como ustedes quieran, si la quieren menos alta o menos gordita, o las dos, o si la quieren más grande, amplían los moldes, hola Dorita, ¿cómo estás? infaltable Dorita en las transmisiones, Dorita es muy muy activa en las redes sociales, eso me parece súper bien, bueno, eh, no sé si alistaron su bebidita preferida, yo sí, por aquí estoy tomando aromática, Entonces aprovechemos. Bueno, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a hacer, a coser. Esto va a ir así, pero yo voy a empezar a coser y luego, y luego, luego eh, vamos a introducir el cartoncito. Entonces vamos a empezar a coser esto y la sigo leyendo y me siguen de pronto por aquí. Ah, se escucha y se ve perfecto. Qué rico. Sí, porque miren muchachas, ¿cómo les parece? Que yo decía, ay, qué rico una cámara bien chévere, una cámara profesional. Y de esas cosas que no había tenido la oportunidad, y les estoy hablando de hace dos años, pero hace un año, como estas cosas son tan caras por estas redes sociales, por plataformas, perdón, entonces yo la había averiguado en Amazon y no, se me salía del presupuesto. Pero hubo quien viajara al exterior, exactamente a México, allá se conseguía. Y me la trajo pero hace un año que la tenía y no la podía usar porque no sabía usarla y como mi hija pues ustedes saben que los muchachos con la tecnología son muy adelantados mi hija me enseñó a manejarla no se había llegado como el momento entonces las dos partes que vamos a cortar para las patas o la base como ustedes lo quieran llamar eh, ay a ver yo pasé en mi casita haciendo mis quehaceres y cuidando del nieto de la hija ah bueno qué rico al, lo que alcanzó a medio leer, entonces vamos a empezar a coser con puntada festón Listo. me imagino, díganme si es verdad porque eso lo quiero comprobar porque vimos que eh, la cámara tenía la opción de ponerlo de otra manera díganme si me están viendo en realidad coser con la mano derecha porque cuando transmito con el celular coso con la mano derecha pero ustedes eh, o sea, ustedes me ven como si fuera la izquierda. Yo creo que en este momento sí se está viendo que estoy cosiendo con la derecha. Porque no me he animado a sacar, a mandar a hacer unas camisetas con Mundo Rossi, porque el letrero saldría al revés. Y si lo mando a hacer al revés, entonces cuando aprendiera a utilizar la cámara, entonces ahí sí que iba a salir al revés. Entonces. Por eso es que les estoy preguntando. Eh, ay, gracias por tus buenos deseos, Marta Lucía, muy amable. Seleni, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Ay, bueno, chicas, gloria a Dios. Ay, no, ustedes no sabían, yo le tenía pánico a esta cámara. Ay, es de que yo le ensayaba tanto. Ay, yo, yo decía, pero toda esta plata perdida, porque tampoco fue que me salió tan barata. Pues sí salió más barata que en Amazon, pero, pero no, no, yo decía, ay, no, esta plata perdida, y no, sinceramente. Y, y yo le dije, no, cuando le dije a mi hija, cuando vengas en vacaciones tenemos que hacer todo lo posible porque esa cámara funciona. Y si ustedes vieran la bobada que era, no es que sinceramente. Ah, gracias por decirme, Marta Cecilia, qué bueno. Eh, era una bobada. Era darle clic en una cosita y ya. <risa> Sino que yo cada que prendía la, la. que me conectaba con la cámara. Bueno, la veía en el computador y cuando ya iba a transmitir, no, no, no, no la aceptaba. Y era que como la estaba usando en otro lado, entonces tenía que apagarla de un lado para poderla usar en otro. Ay, no, unas bobadas, muchachas, que les digo, la tecnología es así, la tecnología es como las matemáticas. Eh, digamos pues que la tecnología sí falla. Eh, se dice que las matemáticas no fallan, que son, que son perfectas, pero es que la mayoría de las veces la tecnología... No falla, los que fallamos somos nosotros, entonces era una bobada tan pequeña que yo no sé por qué, bueno, pero ya dimos con el chiste y ya estoy acá y ya no más lamentos. <ríe> Buenas tardes, profe, si ¿sí se ve con la derecha. Bueno, Isabel, muchas gracias. Eso era lo que yo quería, que se viera al derecho. Muchas veces mmm, llegaban y me ponían los trabajos y yo les dije, ¡ay, lo quisiste hacer para el otro lado! ¡Ay, profe, como se veía en el video! Y yo, ¡ay, es que yo lo estoy haciendo, lo hice para este otro lado! entonces no me acordaba de advertirles que era que se les iba a ver en espejo bueno, detalles que uno va aprendiendo bueno, eh, hola María del Carmen Murillo, ¿cómo estás? bienvenida algunas las siento como que fueran nuevas, de pronto otras no las había leído no había sido como la, la oportunidad de leerlas en algún comentario eh, ustedes saben que uno va cosiendo, va mirando y con solo cambiar la mirada para la costura ya se pasan dos comentarios entonces no alcanzamos a ver bueno, aquí yo estoy haciendo esto con ustedes a mí me gusta mucho traer pasos adelantados pero hoy no fue el día hola Diana Samper, ¿cómo estás? Sandra Vega, Pocha, Lulimachi, Machi, ¿cómo estás? Eh, me gusta traer pasos adelantados pero lo de hoy era tan sencillo que dije no, lo voy a hacer con las chicas en vivo eh, ¿qué estoy haciendo hoy María del Carmen? estoy haciendo a Ani la gallinita alfiletera Irma Leonor ¿cómo estás? qué rico saludarte desde Cali ¡ay qué rico! ahí las voy conociendo ¡ay Juanita sí está desde México! bienvenida Juanita ¿cómo estás? empecé con todas las ganas y sí, con todas siempre tengo todas las ganas aunque les cuento una cosa, ahorita al mediodía recibí una noticia maluquita, pero con la ayuda del Señor todo va a estar muy bien, porque no podemos desconfiar de la voluntad de Dios. Pero aquí estoy, eso no nos va a impedir estar acá y ponernos bien pilosos. Miren, aquí yo ya voy acomodando para ver cómo me va quedando. Aquí se me dobló un poquito, o oh, se me dobló del todo el cartón. Yo acu acuerden que pues Recuerden que yo les he dicho, cuando hagamos bases de cartón, ponemos doble el cartón, uno con un sentido y otro en otro sentido. Pero con esta gallinita no hay mucha incidencia en que el cartón se haya doblado. Entonces quiero seguir aquí trabajando con el cartón ya listo ahí para que nos vaya eh, marcando la pauta de qué tan grande, qué tanto me puedo entrar con la costura filete. Y porque, a ver, yo veo por ahí unos trabajos muy lindos, pero veo otros donde la puntada la hacen muy irregular. Entonces, gracias Angélica, sí, se escucha bien, gloria a Dios. Entonces, cuando la hacen tan irregular, algunas puntaditas las hacen más corticas, otras las hacen más grandes, y pues estéticamente no se ve muy bien. Entonces, el hecho de tener ahí el cartoncito también nos va marcando, porque el cartoncito lo van a sacar tal cual como el molde, y a la basecita le van a cortar por ahí unos... 3 o 4 milímetros de ventaja. Tengan en cuenta eso. ¿Cómo está su mascota, Tommy? Sinia, sí, pues te, con decirte que ya cumplió un año y algo de fallecido. Tommy murió el 3 de diciembre del año 2020. Ahora tengo no un gato, sino un mico. Porque es que no parece un gato, parece un mico. Por allí está. No puedo mover la cámara. Si no se los mostraría, está durmiendo aquí al lado mío, es un gato muy inquieto, lo operamos creyendo que con la castración él iba a mejorar de inquieto y les cuento que es, yo creo que está más loco, <ríe> está más loco el nalo, se llama nalo porque inicialmente creíamos que era hembra y mis hijas le pusieron el nombre de la esposa del rey león, que se llama nala. Pero al salir gato, entonces cambió abruptamente analo. <ríe> bueno, por aquí estoy rematando porque se me acabó la hebrita. La vamos a esconder por acá. Y vamos a enhebrar más hilo amarillo hasta terminar esta base. Jacqueline Iturra, bienvenida. El proyecto es una gallinita alfiletero o alfiletera, la he llamado. Eh, se llama Ani. A, N, Y, Ani ah, la gallinita alfiletera. Eh, de verdad que me sentía como eh, también en la deuda de tener un alfiletero mucho mejor. Miren el que tengo, ya está mandado a recoger. Está viejito, está feito, lo veo muy acabadito. Este se los enseñé a hacer en Mundo Rosy, creo que hace dos años se pueden ir al muro de mundo ros y deslizar con el dedito y buscar el sofá al filetero para, la, para quienes lo quieran hacer y aquí empezamos nuevamente y seguimos trabajando aquí este. y entonces dije voy a hacer una gallinita, hacía rato la había visto eh, me inspiré, no es, no es creación mía, la vi en instagram pero solo la foto después me la encontré en pinterest y yo dije esta gallina me está persiguiendo entonces la vamos a hacer en un día de estos en Mundo Rosy. Y este año, pues, como que apenas fue para empezar, porque la verdad quería como descansar y dejarlas descansar a ustedes de lo que es Navidad. Aunque yo sé que les encanta y a mí también me encanta, pero el año pasado, más o menos por la época de Pascua, Semana Santa, yo les hice una publicación que cuando no, había, no estaban haciendo proyectos navideños, que otra cosa hacían? Y la mayoría hacen cositas para la casa. Entonces, pues, qué bueno hacer. Aquí me toca ir estirando un poquito para que me dé el espacio para hacer la puntada. Qué rico hacer una cosita que a la vez nos sirva para nuestras labores manuales. Entonces vamos a hacer esta gallinita. Es un buen detalle para regalarle a alguien. Se viene San Valentín. Entonces, vamos a estar haciendo dentro de ocho días un proyecto para San Valentín que va a estar con los moldes a la venta, va a tener un bono, o sea que van a ser dos proyectos por el precio de uno, prácticamente, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista o si no, pues el proyecto que les tengo preparado para San Valentín y el otro como regalo, como ustedes lo quieran entender, tomar, en fin. Eso lo vamos a hacer dentro de ocho días. Ya estoy trabajando en ese proyecto. Es más, yo ya tengo planeado lo que vamos a hacer hasta abril, hasta mayo, perdón, que es el día de madres. Ya después de madres sí empezamos con lo que es Navidad, para que ustedes, como es la época más fuerte del año, donde ustedes tienen sus mejores ventas, entonces tengan variedad para, de proyectos para hacer. Buenas tardes, profe. Un saludo desde Bogotá y muy hermoso proyecto, como lo que siempre hace. Muchas gracias, Luz Estela. Eh, ay, Olga, que le pasó algo parecido. Pensaron que era gato y resultó gato. Ay, sí, suele suceder y de verdad que es que es muy engañoso el sexo de los gaticos. Pero bueno, para todo hay solución y este ha sido como una bendición. Nos hace gozar mucho. ahí todos los días nos hace reír con las bobadas que sale. Él nos asusta, él se esconde y se nos tira encima, él se me tira de la cabecera de la cama y me cae encima, él, yo me estoy atando los cordones y él me está jugando con ellos, mejor dicho es... Y las cortinas, me las tiene vuelta, vuelta es una melodía. Estoy prácticamente sin cortinas, menos mal que es un material que yo lo estiro y como que recobra, tiene memoria. Pero les cuento que están feas, pero como pongo las buenas? Es así que me las vuelve una melodía. Bueno, aquí ya terminé la base y de una vez la vamos a pegar. Esta basecita entonces vamos a pegar la costura hacia atrás. Listo. Entonces vamos a fijarnos que nos quede bien. Esta es la parte de atrás, esta es la costura ya para pegarla pues hacemos esto entonces aquí tengo la silicona lista y vamos a pegarla esta parte toca pegarla con silicona allá hay muchas que no les gusta mucho la silicona todo con hilo sí obviamente queda todo más fino pero acá sí me queda un poco difícil pegarla con la eh, aguja de hilo entonces utilizo la silicona y miro que me quede bien centradito y ya nos queda acá bueno, tenemos aquí lista la crestica la esta crestica la vamos a pegar enseguida yo quiero como terminar de hacer las cositas que están pendientes por hacer entonces terminemos acá de hacer, en este caso terminemos en la alita la alita trasera, las plumas traseras más bien van así y acá lleva este corazón entonces vamos a terminar eso eh, ay nos falta un ala también por coser entonces ya rapidito mientras tanto ustedes me van contando algo de ustedes el material del cuerpo es una telita de algodón eh, les recomiendo una telita de algodón o oh, si la quieren hacer pues en pañolensi también sino que a ver no todas tienen pañolensi decorado yo por ejemplo no tengo en este momento pañuelo en sí decorado entonces opté por hacerla en una telita normalita de algo telita, telita y también queda bien entonces ustedes la pueden hacer en el material que ustedes gusten que tengan una de las cosas que voy a recalcar mucho este año eh, es que utilicemos todo lo que tengamos es que muchachas de verdad que uno empieza compre, compre, compre y si uno se pone a sumar, uno ni siente que gasta. Después cuando suma es que ve todo lo que ha gastado. Y lo que si sí uno ve mucho es la acumulación. Entonces va uno a buscar algo. Ay, no, esto no. Ay, no, esto no. Pero tiene mucho donde escoger, pero nada le sirve. No, vamos a utilizar lo que tengamos. De verdad que yo me he propuesto eso. Hola Maneli, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué rico saludarte, qué rico que estés por acá. Me da mucho gusto ver también a otras compañeras manualistas conectadas. Qué rico este año poder hacer muchos, ¿cómo es que se dice? Muchas alianzas. Me encantaría que si por acá hay manualistas conectadas, me contactaran. No, pues De pronto me saludan y yo no sé que también de pronto hacen manualidades. A Man, pues a Maneli la conozco. A... A Soleil, pero no sé si de pronto hayan otras manualistas o que uno pueda de pronto, si ustedes consideran que uno tiene ya más experiencia, en fin, poderles ayudar en algo. La verdad, yo, yo en ese sentido sí estaba un poquito eh, adversa como la situación hacia mí porque he necesitado como unas cuestiones y no he podido encontrar quién me colabore. Y les voy a comentar. Tengo mucha dificultad para los pagos desde el exterior, porque, a ver, las personas que ya tienen cuestiones de pago desde el exterior, por ejemplo, con PayPal, pienso yo que era porque tenían cuentas bancarias eh, ya de hace años, no es decir que viejas o antiguas, pero yo fui a, según los requisitos que leí, fui a sacar una cuenta de ahorros en otra entidad diferente a la que tengo, a ver si no me ponían tanto problema, y ¿dónde fui? ponen este problema y el otro y el otro, entonces la verdad no, no puedo, no puedo abrir cuenta bancaria en esa entidad, que es donde que es como la más común de Colombia y con la que muchas tienen enlace a Paypal para que les hagan pagos desde el exterior, entonces en ese sentido las noticias no son muy alentadoras, pero la verdad es que nos va a tocar seguir con las chicas del exterior como habíamos venido trabajando, o por Western Union o por Monigran. No tengo otra forma de que me hagan un pago del exterior. Bueno, las que apenas se conectaron, las que apenas están llegando. ¡Ay! Vamos en más de 300. ¡Qué rico! Bueno, como vamos más de... ¡Ay! Ya se disminuyó. Si sí, vuelve a subir más de 300 porque me están saliendo 294. Hola Siria, ¿cómo estás? Norma Cruz, ¿cómo estás? Elvia, Nora Muñoz, Lucelena Vanegas, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Si vuelven a subir más, a más de 300 porque en este momento acaba de bajar. Entonces, rifo uno de los moldes que voy a enseñar, el, del proyecto que voy a enseñar el próximo miércoles. Bueno, por acá si suben las en vivo, no, no me estoy fijando en los compartidos sino las que estén conectadas en vivo, voy a rellenar muy poco, un poquito solamente, un poquito por acá antes de cerrar. En el mar -Bieval, dice que hasta ahora llega, estamos haciendo a Ani la gallinita alfiletera, una gallinita muy sencilla. Y acá no le voy a meter ya más relleno porque no queremos que, o yo no quiero que me quede muy gruesa. Hola, profe, hola, hola a todas las que se están conectando. Paula andrea hacía sí, rato no tenía conocimiento de vos. ¿Cómo estás? Lisset, Sonia desde Barranquilla, ay, qué rico ese calorcito, Maribel Medina... Eh, quién más, ya somos tres, listo, entonces, listo, al final, no se vayan, que al final voy a rifar unos moldes del proyecto del próximo miércoles, no les voy a decir qué es, es sorpresa, también lo vamos a hacer acá, bueno, cuando esto ya se empieza a desenhebrar es porque se acabó el hilo, entonces vamos a ver, vamos a ver por acá, enhebramos, rematamos y volvemos a enhebrar, entonces, antes de que se me vuelva a desenhebrar. Sufro mucho por lo segatona que soy para volver a enhebrar, pero, pero igual, con paciencia todo puede hacerlo. Listo. Entonces, metemos esa brita por allá para no tenerla que rematar. Como no se ve y como no es transparente, entonces queda bien. Y yo creo que con este poquito de hilo que tengo acá. ¿Será que sí? ¿Será que hacemos milagros? Bueno. Entonces quédense hasta el final, chicas, para que se ganen unos moldes del proyecto que solamente es hasta dentro de ocho días. No les vaya a pasar lo que me pasó en diciembre, que me metí a X transmisión y estuve muy concentrada, me gustó mucho el proyecto, hermoso, trabaja la persona, no, genial y entonces hizo unas rifas y, y yo contesté como por no dejar y cómo les parece que gané pero no sé qué gané muchachas he escrito a ese whatsapp que me dieron y esta es la hora que nadie me ha contestado bueno cada quien tiene su estilo de trabajar pero no o sea yo les advierto es para que no vayan a pensar ay no la profe no regaló nada no es que el molde no es, el molde como tal va a estar listo dentro de ocho días entonces el proyecto va a ser acá para todas pero los moldes van a estar a la venta, entonces los van a ver el proyecto y los moldes van a estar listos ese día, listo, entonces acá vamos a, vamos a pegar con un puntico de silicona y vamos a coser ese corazón, ya se acabó la silicona, entonces ponemos otra barrita, Ponemos acá y vamos a pegar este corazón. Acá lo vamos a pegar con hilo rojo. Bueno, chicas, qué bendición la que tienen. Visión 2020, Ay, sí, ay, qué rico. Yo soy operada. O sea, a mí me hicieron operación de los ojos para la corrección de visión y les cuento que me duró que como unos 8 o 10 años ya luego tuve que empezar nuevamente a utilizar lentes bueno voy a empezar desde acá voy a hacerlo lo más rápido que pueda porque qué les digo ay no me gusta demorarme tanto en los envíos pero bueno si hoy es el día de demorarnos pues nos va a tocar demorarnos porque yo quería hacer este primer en vivo con ustedes aquí casi que desde cero aunque ya traía el cuerpo adelantado traigo una alita adelantada, la otra no está quisiera tener ayudante acá para que me fuera ¡ay! Va, me vas cosiendo esto <ríe> ¡qué rico! ¿cierto? me vas leyendo con los comentarios ¡ay! me volteas la cámara <ríe> pero bueno, yo soy Soila, entonces Zoila hace todo Así es muchachas, que no nos quejemos. Gloria a Dios que puedo estar con ustedes acá, ¿cierto? Muy rico y yo admiro mucho a las que tienen colaboración. Ah, genial. Pero yo antes estoy rogando a Dios que el gato se duerma para que me deje transmitir. Y que mi esposo se vaya rapidito porque hace mucha bulla. Y como él no tiene hora fija de venir a almorzar, entonces yo le advierto mucho. Hoy tengo transmisión, venga temprano. Entonces, él cuando se acuerda dice, ah, sí, sí. Entonces, acá, cuando vamos por acá, le vamos a meter un poquito de relleno porque veo que le hace falta. Eh, bueno, no sé, váyanme diciendo cómo les está pareciendo, porque aquí ya me están viendo el proyecto, eh, le faltan detallitos, pero ya se, se está, está tomando forma, ya le están viendo cara no chicas, este no es el frente de la gallina, este es la cola el frente lo vamos a decorar ahorita estas son las plumas traseras ay, yo no sé yo les dije esta gallina la vi en Instagram inicialmente luego en Pinterest pero yo les, le hice mis reformas o sea, yo me inspiré o sea, cuando les digo me inspiré es que no es creación mía ciento yo vi una gallina que me gustó y yo dije, yo voy a hacer una pero le voy a poner como mi toque, ¿no? y mi toque es que le quise hacer la cola así, esta cola eh, dice, sí Rosy, toca trabajar sola, a veces uso la máquina para más rápido, ah sí, a veces toca, eh, no, si sí, uno solo le toca trabajar como que el redoble, bueno, pero no importa, aquí estamos y Dios nos dio unas capacidades y unas habilidades que hay que potenciar al máximo, y bueno, somos capaces de hacerlo solas rico, me da dicen que la envidia es mala, muchachas no sé, Yo tengo, ustedes qué opinan si habrá envidia buena yo digo que sí, porque me da mucha envidia de la buena, de las que tienen quien les ayude en las transmisiones ay, me encantaría tener quien me leyera comentarios y quien me ayudara a coser pero bueno me tocó así y así también lo debo disfrutar voy a ir metiendo un poquito de relleno un poquito nomás. para que no quede esa cola ahí como como toda rara es pues una cosita de nada mire, pelucitas mejor dicho pelucitas por ejemplo esta cola la vi en otro lado no vi la gallina con esta cola no, yo vi una gallina x después vi esta cola en otro lado eh, las alas tipo corazón ya Los moldes son gratis, enseguida les quedan gratis acá en la página. Después, bueno, las alas tipo corazón ya las había hecho en unos cogeollas que les había enseñado. Eh, bueno, eh, ¿qué más? ¿No? Y las cresticas, pues, y el pico, eso no tiene ningún chiste. Les voy a dar unas ideas al final, por si ustedes las quieren, las quieren variar. Porque, a ver, yo he estado en unas terapias y hoy me tocaba terapia, entonces dígame, yo, me, hoy me pusieron solo electrodos pero es que tengo ahí la energía al máximo muchachas estuve conectada a electrodos una hora entonces, ah, tuve mucho tiempo de pensar y ya me imaginé otra cosa pues, hacerle otras variaciones pero no, ya no había tiempo de hacerle las variaciones <ríe> ay, a Soleil le ayuda a la hija pero no lea los comentarios no Soleil, estamos graves pero bueno, gloria a Dios que estamos acá entonces se me ocurrió otra variación y ya no había tiempo entonces ahorita se las voy a decir porque me parece como muy inclusive lo que se me ocurrió a última hora bueno, son detallitos que uno eh, le va como adicionando a las cosas y no les niego, hay unas manualistas que tienen una imaginación uy no, Dios las bendiga y les multiplique yo también las veo por ahí a algunas y me encanta por ejemplo Soleil Soleil hizo una bota en navidad de retales quedó o sea pedacitos de, de, de retazos de, de tela me encantó esa manera porque a mí me ha gustado mucho el padwork y yo he hecho cositas uniendo muchos retacitos así como caigan como dice uno hay eh, se dice hay una forma más elegante de decirlo pero bueno eh, y me ha gustado mucho como eso aprovechar todo lo que hay porque me parece como una manera muy singular de hacer las cosas y por otro lado pues ahorramos y le damos uso a cosas que creíamos que de pronto íbamos a votar bueno, si yo les hubiera traído esto listo no tendría gracia porque ustedes me hubieran dicho profe y usted cómo hizo eso entonces es mejor que me vean acá así nos demoremos un poquito más a que me vean pegar estas plumas traseras estos son disque plumas traseras así aparece en el molde en el molde están como plumas traseras ya vamos a acabar acá a ver sigo saludando Dari Yasmin Martínez Yolanda Varela y como yo no he volteado esto al derecho yo no sé qué tan torcido me está quedando ahí sí me disculpan chicas de pronto si llega esto a quedar torcido. Y aquí ya vamos a terminar. Aquí ya llegué donde inicié. Bueno, hacemos otro nodito adicional. A ver cómo lo voy a hacer. Cosa que no se vea feo, ¿no? Todo siempre, recuerden que las cosas por los detalles finales. Y sacamos por acá. Bueno, niños jugando en la calle, a veces hacen bullita, pero no importa. Bueno, vamos a continuar pegando la crestica. La crestica la vamos a pegar con puntada escondida. Una puntadita en la crestica y otra puntadita. Como que, a ver, espero que me vean bien como si esto se si hundiera aquí un poquito y yo aprovechara para pegar. Miren, como así como que yo aprovechar acá esto para pegar esta, esta crestica, entonces puntadita en, a ver si me logran ver, puntadita en la cresta, esto es con mucha paciencia, acá si no las voy a poder mirar mucho, puntadita en la cresta y puntadita acá en el cuerpo, y ella, cuando uno va tirando del hilo, cuando uno lo va jalando, no se ve, queda bien, así he pegado últimamente orejitas de animalitos que tengo en proyecto para mostrarles y me parece que que quedan bien o sea con la puntadita escondida y si no muchachas existe la cinta y eso hacemos un moño y le ponemos un moño a esa gallina y, y también queda muy bien entonces tratamos de hacerlo lo más pulido de pronto acá en este instante no me está quedando tan pulido como yo quisiera pero ya ustedes ven cómo es y ya lo hacen ustedes con toda la calma. Y aquí vamos dando vueltica y va quedando pegada la cristica. A no ser de que la haya pegado también al revés. Bueno, creo que no, pero ustedes se fijan bien. Aquí vamos pegando la cristica. Ahorita saludos a Gladys Tilson que me está saludando desde el Ecuador y a todas las que están llegando, obvio que sí. Eh, me decían que cuál era la dinámica, no, yo les estoy enseñando esto hoy gratis el molde va a estar ahorita gratis, publicado eh, las que están en el grupo de Telegram allá también lo van a tener en formato PDF para que de pronto si les queda más fácil hacerlo imprimir así por acá vamos a tratar de ocultar este nudito, lo vamos a meter, lo vamos a entrar espero que se esté viendo bien no es de mi total agrado cómo me quedo acá pero eh, la idea es que quede una crestica ahí pegadita de pronto no sé si está pequeña de pronto se tendría que ver más en fin ya ustedes lo hacen de la mejor manera o se la pegan postiza pues postizas ahí encima nomás y ya aquí remato y saco la aguja por acá y corto la ya lo otro va pegadito con, con silicona la que quiera pues pega con hilo pero ya lo otro puede ir pegadito con silicona y qué es lo otro lo otro es la barbilla y el pico ahora ustedes qué me dicen le ponemos de estos ojos móviles que irían acá al frente o le ponemos ojitos de perla a los lados los de los móviles van eh, al frente los móviles los móviles van al frente y los de perlita a ver que me queden toda la mitad y los de perlita van como más hacia los laditos ya ustedes me dirán yo les tomo parecer a ustedes y ustedes me dicen cómo les parece mejor Vamos a pegar el pico. El pico solamente le junto el pegante acá en la parte que va a ir hacia abajo. No en todo el pico, porque el pico eh, dobla, ¿no? Así. Es más, le pego, le junto un poquito de manera que si yo lo doblo, él me alcance como a quedar medio pegadito. Así de esta manera. O sea. La telita sola no doblaría porque es pañolense y ella se devuelve, pero con un poquito queda aquí pegada. Bueno, entonces díganme: si pegamos estos ojos acá, estos ojos están vivos, no se dejan. Esta sería una manera. Ay, ay, ay, ay. esta sería una manera. Y la otra manera, me toca por acá coger otros ojos porque los otros cobraron vida, dos perlitas, o sería colocarlos acá, Ay, como, a ver como que se simule un poquito acá, no sé me parece a mí personalmente me gustan más las perlitas. ¿Ustedes qué opinan? Por acá, eh, Iris Pacheco me está diciendo que perlitas, Yolanda, que perlitas. Ah, Chile me dice que móviles. Ojitos de perla. Yo creo que me voy a ir con los de perla, muchachas. La próxima vez les doy gusto con los ojitos móviles. Me parece que van a quedar mejor en este caso. Por aquí hay hilitos de la silicona. Vamos a enhebrar entonces en hilo negro. Resistente para pegar esos ojitos. Recuerden, no se vayan, que voy a hacer una rifa al final. Ay, que se hizo la hebra. Voy a hacer una rifa al final del proyecto que viene dentro de ocho días. Que es un proyecto para San Valentín. Entonces, estén pendientes. Y algo aquí muy especial que espero que lo tengan en cuenta porque acabo de ver que. Cometí cierto error. ¿Por qué digo cierto error? Porque tampoco es nada del otro mundo. Y es que los ojos, pero es que si no pegábamos primero esto, otro, no sabíamos dónde iban a quedar los ojos. Los ojos los debía haber pegado. Vamos a tratar de que este nudo no quede, no quede tan grande. Los ojos los debía haber pegado antes de pegar esto, porque nos esto nos ocultaba el nudo pero vamos a hacer una pequeña trampita no, no hagamos trampa que eso, que eso es muy feo de hacer trampa vamos a marcar vamos a marcar donde irían los ojos y vamos a hacer un nudito bien pequeñito acá este marcador aunque ahí pareciera que ah, pasa derecho el hilo pareciera que se hubiera regado él, es, él se borra, entonces no hay problema por eso es que tenemos que hacer nudito para empezar, listo, yo voy a hacer primero como las cavidades y me voy a devolver para que me quede como el hundidito ya de los, de los ojitos, me devuelvo, mire ahí ya se empieza a sostener el hilo y ahora sí le pongo la perlita y quedan como queda una semifacción <risa> se ve hasta lo más de charro se, sí charro con este nudo acá muchacha se ve feo ese nudo ahí pero bueno ya sabemos tenerlo más en cuenta para la próxima empezar con esos nudos desde donde los podamos ocultar igual se los estoy enseñando pero vean la probé haciendo todo lo contrario <risa> bueno y acá voy a rematar acá para no irme hasta el otro ojo que ya tiene su buen nudo voy a rematar acá sin jalar demasiado porque ahí sí muchachas nos queda pues un nudo de aquí a Pekín y voy a hacer aquí un nudito que me, amar me abarque la perlita listo ah no esto quedó fue Super guau. Wow. Cortamos el hilo. Y nos faltan las alas. <risa> las alas. Bueno, aquí tengo una lista. Ella va aquí con un botón. Listo. Vamos a hacer la otra. So, no nos demoramos nada. Y terminamos con esta super gallina. Ani. Ani, la gallina alfiletera. Eh. Que no se vuelva a cometer ese pequeño error, ay sí, sí, sí, eh, miren he estado trabajando en unos proyectos que me encargaron y los he estado haciendo paso a paso, paso a paso y de verdad que sí, no hay como los terminados, es que las cosas por los terminados, o díganme, yo siempre les he comentado, cuando están haciendo una casa, por ejemplo, eh, una casa en obra negra, mmm, no dan cinco pesos por ella pues, o sea, en cuanto a confianza de que, ay, ¿cómo irá a quedar de linda? Nadie piensa en lo linda que va a quedar. Ya con los terminados, uy, ¿cómo quedan esas casas de hermosas? Entonces, sí, los terminados, y no tanto los lujos, sino lo pulidos también, porque muchas veces no hay para poner muchos lujos, pero una cosita sencilla, bien hecha, queda muy bien. Bueno, a las que no sepan, estos moldes van gratis enseguida, no se preocupen. Ya enseguida, ay, por aquí está este nuevo poniendo problema qué se atraviesa el señor nudo, eh, van a estar gratis acá en Mundo Rosy, este año algunos proyectos son gratis, otros proyectos van a estar a la venta, vamos a tener reto, ay tan rico, o sea, tengo como muchas cosas planeadas y pues ustedes saben que cada quien tiene su estilo, yo veo a otras manualistas trabajar de otra manera, pero bueno, yo tengo mi estilo de trabajar y yo digo no, o sea, ante todo yo ante todo pues como lo que soy yo y cómo me gustan a mí hacer las cosas y bueno y hay gustos para todo entonces vamos a tener proyectos gratis proyectos de venta aulas cerradas como las llaman últimamente que veo que las llaman mucho así o sea clases en grupo privado vamos a tener retos eh, no sé quién que esté en el canal de telegram y me pueda poner el enlace de telegram para las que quieran hacer parte este va a ser el primer reto de Telegram eh, permítanme si puedo por acá eh, un momentico les paso el enlace vamos a ver si me deja eh. estoy aquí detenido un momentico con el trabajo porque estoy sacando el enlace de Telegram para ponerlo en la transmisión vamos a ver si me deja porque otra cosa es que si no me deja vean Vamos a ver, sí, es que las veces que he puesto el enlace del grupo de Telegram, hasta ahí llegan los comentarios. Ah, no, ahí siguieron. Bueno, ahí les acabé de colocar el enlace al grupo de Telegram para las que quieran pertenecer. Ojo con el grupo de Telegram, les cuento, muchachas, en el grupo de Telegram, solo como buenos días, pues así escrito y y un que otro emoji y de los que permite el mismo Telegram. Pero lo que son saludos de buenos días, buenas noches, oraciones, cadenas, enlaces a otras cosas, no. Yo los borro. En la descripción del grupo de Telegram están las reglas. Es muy fácil. Y a quien no le guste eh, tanto mensaje, silencia el grupo. Somos un grupo grande, somos como 970. De más que a partir de hoy va a crecer un poquito más pero la que quiera estar en el grupo porque ahí pues hay información de primera mano ahí me estoy comunicando con ustedes más directamente hoy se me pasó y les pido miles de disculpas pero siempre en telegram van a tener como primicia los moldes por adelantado cuando sean gratis en el momento en que iba a hacerlo de telegram me entró una llamada y hasta ahí me llegó la tarea de ponerles el molde de esta gallinitani en el grupo de Telegram eh, para que la tengan pues por adelantado, pero bueno, para las próximas veces lo trataré de hacer más temprano para que si entra una llamada no me desvíe la, la idea que tenía en el momento. Bueno, voy mirando la hora, ya vamos a terminar, eh, me encanta que estén conectadas, recuerden que si hasta el final estoy empezando a despedirme, pero Recuerden que vamos a hacer una rifa. Y hubiera, hubiera caído en cuenta, hubiera hecho entrar las niñitas que hay afuera. Ella, cuando yo llamo a la casa de una de ellas, me contesta: Con Mundo Rosy. Ya, ya no me dice por el nombre, sino que me dice es que Mundo Rosy. Es lo más graciosa. Bueno, aquí ya terminé esta otra ala. Y. Bueno, vamos a pegarlas. Lo que no sé es en qué posición pegarlas. Yo creo que las voy a pegar así hacia abajo. Porque hacia arriba, no, yo creo que quedan mejor así con la puntica del corazón hacia arriba. No, o sea, y el corazón como al revés. Vamos a coger este hilo amarillo porque las voy a pegar con el botón pero para que se me facilite más, voy a pegar primero el botón. Por ahí sonó algo. Voy a pegar primero el botón a el corazón y luego pego los corazones con, un, con una puntita de silicona. Bueno, entonces vamos a pegar acá. De pronto acá está muy arriba. De pronto aquí más abajito. Todo es como de mirar, de, de ensayar, de calcular, de analizar. Hoy tenía esa, esa charla con una amiga que me la encontré en el bus. Y entonces yo le decía, pero yo no sé por qué nos hemos vuelto tan pedigüeños. Todo se lo pedimos a Dios. Si Dios ya nos dio todo nos dio la vida, nos dio una inteligencia, un razonamiento, una capacidad de análisis, una fuerza de voluntad, entonces, mmm, y le seguimos pidiendo a Dios, no, o sea, no, pues, o sea, pan y pedazo bajo el brazo, entonces me decía ella, sí, de verdad que sí, tenés toda la razón, es que uno pida y pida y pida, y bueno, ¿sí tienen vida propia los botones voló el botón lejos no sé por qué a mí me pasa de todo ay, no sé quién es la que goza mucho conmigo porque ella dice ay prove yo gozo con todo lo que le pasa a usted en los envíos a mí se me pierde el metro se me embolata la aguja las tijeras no las encuentro uy eso me pasó una vez quedé asustada y después de que terminó la transmisión las tijeras estaban ahí y en la transmisión yo no vi las tijeras y tuve que coger las, como era en la cocina, cogí las de la cocina eso fue lo único que, que pude como hacer ahí como para salir de, del impasse que me sucedió ese día no sé si alguna recuerda de ese caso bueno pegamos un ala y pegamos la otra las alitas no las quise rellenar para no como hacer ya demasiada gorda la gallina cojan la gallina y miren así como estoy mirando yo para que queden las alitas puestas al mismo nivel ¿cuál era la idea que yo les quería dar? bueno como ustedes saben no me puede faltar el moño entonces le vamos a poner un moñito acá Eh, la idea que les quería dar es que ustedes le pueden pegar acá como un resorte con punticos, puede ser con botones y en cada espaciecito meter un tubino de hilo, por ejemplo esa era la idea que, esa fue la idea que se me ocurrió hoy eh, queda ella muy pinchada con sus eh, plumas traseras eh, no traje el encendedor, pero todos estos pelitos pasan rápidamente un encendedor y se le quitan. Entonces, este va a ser nuestro alfiletero. Por acá tengo todas las agujas que utilicé. Las vamos a clavar acá. Eh, y aquí, así nos queda Ani, la gallina alfiletera. Bueno, la pregunta para que se ganen los moldes del proyecto que viene el próximo miércoles miércoles, qué muchachas, 28, 29, 30, 30, no. 2 de febrero, o estoy mal, el próximo miércoles es 2 de febrero, listo, entonces, qué pregunta les hago, a ver, de lo que hemos hablado todos estos, en todo este rato, hora y 10 que llevamos más o menos, a ver, a ver, a ver, ¿Qué les pregunto, muchachas? <risa> La escritura, las Escrituras dicen, y se os dará, pero ¿saben qué? Pidamos sabiduría, porque es que Dios ya nos dio tantas herramientas, y nosotros a toda hora, no, no, pobre Dios, o sea, yo me pongo como en los zapatos de Él. Y bueno, pidámosle sabiduría para que nos permita tomar las mejores decisiones. Bueno, quedó linda, para mi gusto quedó gorda, porque ¿para qué? Quedó gorda. Ani quedó gorda, pero quedó muy popocha, muy bella, entonces yo ya les dije cómo pueden disminuir el molde. Eh, a ver, no voy a... no me gusta hacer preguntas que no sean de manualidades, pero he dicho tanto cómo se llama la gallina que ya para qué pregunto cómo se llama. A ver, la primera que me adivine ¿Qué proyecto es el de dentro, el que viene el próximo miércoles? A ver, la primera que yo ve aquí, quedé con el chiste de qué proyecto es el del próximo... Eh, no, Michi se llama Nalo, ya lo he dicho también mucho. ¿Qué proyecto es el que viene el próximo miércoles 2 de febrero? A ver, ¿quién, quién, quién me adivina qué proyecto es? Y se van a dar cuenta que va, van a estar en lo cierto cuando vean el proyecto el próximo miércoles. <risa> a ver, ay sí, claro, Rosalba que llegue ligero a almorzar ese esposito no, no es un oso no es oso, no es oso ay, chapitas, listo pero es que no, no es gato, no es perro ya le voy a poner las chapitas eh, conejo, por aquí vi conejo, Esperanza García es un conejo, listo hasta ahí les cuento, voy a subir la cámara <risa> Ay, esperanza, me escribe esa por mi WhatsApp. A ver, a ver, a ver, a ver que no andas yo a hacer aquí un daño. A ver que me quede aquí la cámara. Yo creo que ya me quedó. Eh, sí, tenía aquí, ay, siquiera me acordaron. Tenía aquí listo el ruborcito para ponerle aquí como ruborcito a esta gallina. A ver, por aquí me van a ver. ¡Ay, sí queda linda! Y lo tenía listo, pero ah, no falta la memoria aquí traicionándome hasta pecas le podemos pintar bueno ya ustedes deciden cómo la quieren adornar listo así quedó pues nuestra ani la gallina alfiletera nos vemos el próximo miércoles 2 de febrero ya saben es un conejo esperanza garcía por favor se contacta conmigo por el whatsapp eh, las que quieran estar en telegram por favor por favor si van a entrar al grupo de telegram yo les puse el enlace pero lean primero las reglas y en el grupo de Telegram les voy a poner también los moldes, vamos a hacerlo como retos. ya saben que las que lo hagan en Telegram eh, tienen también su premio. Y muchachas, nos seguimos viendo y con toda la fuerza del mundo este 2022 para que le pongamos alas a la creatividad. Chao, que estén muy bien. Por aquí me demoro un momentico mientras cierro transmisión.